vamos a hacer eh, aclaraciones en relación con las eh, dimensiones para la salida. Eh, si vamos a archivo, exportar y exportar como imagen, es eh, la posibilidad, se nos abre el, la ventana y el cuadro que nos permite exportar eligiendo un tipo de eh, formato de salida de imagen pixelar. Nosotros hemos solicitado en la guía que sea png o jpg en el caso si elegimos jpg y le damos guardar se abre un cuadro de diálogo en el que nosotros podemos configurar las dimensiones y específicamente las dimensiones que se han solicitado para el ejercicio para el trabajo práctico cuando pedimos un tamaño de 800 por 600 píxeles eh, nos estamos refiriendo al ancho y al alto que va a tener esta imagen exportada ¿sí? en este caso por defecto se nos muestra un valor que ha quedado de 28 por 25 esto es eh, 28 píxeles de ancho por 25 píxeles de alto nosotros estamos pidiendo que eh, generemos la salida de exportación a 800 por 600 píxeles y siempre estamos haciendo referencia a este ancho y alto tamaño en píxeles. No estamos refiriéndonos en ningún momento a resolución. Es decir que este valor que tienen acá eh, no tienen que configurar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la resolución no nos dice nada con respecto a eh, el tamaño de la imagen. El tamaño en este caso en píxeles. Quiere decir, la cantidad de unidades de información que nuestro archivo JPG va a tener en ancho y en alto es de 800 por 600 y lo estamos configurando nosotros. No interviene, en este caso, para este archivo de salida no hemos configurado y no nos va a interesar en absoluto este valor de resolución, porque la resolución es un valor relativo que relaciona la cantidad de píxeles que la imagen tiene, en ancho y en alto, con su tamaño impresa. Eh, como no vamos a, dest a destinar a impresión esta salida de, de imagen en JPG o en PNG, no nos interesa en absoluto conocer, ni configurar, ni eh, hacer modificaciones en, en la resolución. Sí nos va a interesar el ancho y el alto en píxeles, que es el valor con el que nuestra imagen va a poder configurarse para ser vista bien, por ejemplo, en un soporte pantalla. Si yo quisiera publicar esto, usar esta imagen en alguna presentación, distribuirla a través de una página web, publicarla en redes sociales, en donde el soporte va a ser la pantalla, este ancho y alto en píxeles es el que yo voy a tener que tener en cuenta para que pueda verse con la máxima nitidez cuando yo pueda mostrar esta imagen en cualquier monitor o pantalla, haciendo coincidir un píxel de la imagen con un píxel del monitor. Eh, esto es eh, la condición básica de nitidez para la salida de imágenes pixelares.